El son montuno es prácticamente igual que el son, solo que se le agrega una segunda parte en la que la mano derecha sale a la tumbadora. Les recuerdo, el son era este. El son montuno es esto. O sea, la parte que le agregamos es. Bien. Les muestro la sucesión de movimientos por partes y ustedes lo repiten. Cada parte la vamos a repetir cuatro veces. La primera cuenta la toco yo y la segunda cuenta la tocan ustedes. Bien, los primeros tres golpes son palma y punta con la izquierda, tapado con la derecha. Los tres primeros golpes suenan así. 1 y dos y 3 y 4 y 1 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 2 y 3 y 4 y 1 2 y 3 y 4 y igual 2 3 y 4 y y y y. Los próximos dos golpes son con la mano derecha, en la tumbadora. Todos juntos suena así. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 2 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y, dos, y, tres, y Un, y dos, y tres, y cuatro. Y. Los últimos tres golpes son con la mano izquierda haciendo punta y dos abiertos. Para que suenen los dos abiertos levando la mano izquierda. Los dos abiertos son con la mano derecha. Todos juntos suenan así. Un y, dos, y, tres, y, cuatro, y. Un, y dos, y tres, y cuatro. Un, y dos, y tres, y cuatro. Un, y dos, y tres. 3 y 4 y. 1 y 2 y 3 y 4 y. Cuando juntamos los dos patrones suena de esta manera. 1 y 2 y 3 y 4 y. y acuérdense